Hola qué tal, soy Orca y el día de hoy vamos a continuar con una serie que hemos dejado atrás, que es creadores de RPG Maker, gracias a un comentario por hacerme acordar y por darme la inspiración para este video, el día de hoy vamos a tratar sobre un creador llamado Makoto Sanada o también llamado KRN es un creador mayormente oculto no sabemos mucho de él pero un 80% sabemos que puede ser mujer y que tiene más de 30 años su primer juego fue Forest of Drasling Rain o en español Bosque donde la deriva llovizna además sabiendo que en este año es su quinto aniversario este juego creado con el RPG Maker BX6 nos trata de una trama de una chica llamada Kanazaki Chiori, esta chica ha perdido a sus padres en un accidente quedándose sola, sin conocer a nadie, trata de ir a una villa llamada Asaka Village, que era de su abuelo, en, el, en la cual trata de conocer a un misterioso manager llamado Shuga, el cual ellos dos tratan una historia sobre el Kotori Obak, que está prohibido en el bosque, una historia muy simple la cual se puede terminar en 8 a 9 horas su segundo juego es Angel of the Dead creado en el 2016 no sabemos con qué RPG Maker o RPG Studio lo hizo pero es una aventura sobre una chica llamada Rachel de 13 años que se despierta para encontrarse atrapada en el soto de un edificio abandonado sin ningún recuerdo ni siquiera una pista de dónde podría estar que por todo el edificio, perdida y mareada, en la búsqueda de alguien, cuando se encuentra con un hombre cubierto de vendas, que se presenta a sí mismo como Zack, que tiene una parca como la hoz. Ellos dos forman un vínculo extraño, y en el cual se van a desarrollar una historia para poder salir de ahí. Esta historia, eh, aparte de ser un RPG, se ha convertido en un anime. No puedo andar mucho en el tema porque en este canal solamente tratamos sobre RPG Maker y no sobre anime, pero podemos dar una opinión personal sobre ella, y aparte una opinión sobre la crítica. Personalmente a mí no me ha gustado, y la crítica tampoco. La crítica le da un 5.7 sobre 10, el cual no es tan mediocre, pero sinceramente en este año sobre el anime es muy bajo. ¿Y qué podemos decir aparte de Makoto nada. De hecho, como dije al principio, no mucho aparte de su edad y suposiciones que se pueden hacer viendo a los desarrolladores hablar en los comentarios de Steam o curiosidad en otra página de RPG. De hecho podemos hablar cosas muy importantes acerca como creador, de hecho responde muy bien a las preguntas de sus fans. Eh, es atento, de hecho voy a estar colocando algunas ilustraciones mientras estoy hablando ahora, ¿qué hace. Él puso que no le gusta mucho dibujar, que no es lo suyo, tal vez por eso se asoció con otra empresa para poder publicar su juego en Steam, como muchos creadores de RPG lo hacen. Así que eso, es muy buena persona si te pones a ver su página web y cómo es su trato hacia los demás. Ya un poco terminando... Este video lo quiero hacer muy simple porque no voy a estar poniendo mucha información irrelevante sobre los creadores de RPG Maker, así que como a fotos en nada voy a hacer la sección de poner lo esencial. De hecho el próximo video no sé cuál va a ser porque tengo uno pensado, el cual ya les voy adelantando el título que va a ser top 100 o top 50 de mis mejores RPG Maker. para mí. El cual lo pienso hacer como un especial para diciembre. No sé cuándo va a estar. De hecho, puede ser que lo suba antes. La cosa es de que espero no ser muy inactivo. Ya sé que siempre lo estoy, pero yo estoy ahí. revisando sus nuevos comentarios y esas cosas. He visto mucho también que el hype de los RPG Maker ha subido. Gracias a el otro juego de Toggy Fox Y las novelas de Soles también. No sé por qué será, pero está muy bien que pase esto. Así que no mucho, gracias a el que está viendo esto, sí, a ti, muchas gracias, y nos vemos en otro video supuestamente. Este ha sido Orca, hasta luego.